El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El crecimiento económico ilimitado imposibilita un desarrollo sostenible para todos. En la cultura occidental actual, la idea de crecimiento económico ilimitado se ha convertido en un imperativo, una ideología dominante, que llega a todo y se oyen las palabras progreso, desarrollo. Pero ¿qué queremos decir? Este crecimiento económico ilimitado lleva o se basa en dos hechos, en la propiedad privada y en un mercado libre, siempre controlados por los poderosos y sin límites. Las consecuencias de este económico, crecimiento económico ilimitado que lleva además a un hiperconsumo de bienes no necesarios y básicos, sino superfluos y despilfarro. Este crecimiento eh, solo tiene una respuesta eh, válida eh, y está saliendo de los movimientos sociales que crecen por todo el mundo. En África, en América Latina, en Europa... Ahí está nuestra esperanza, que los movimientos sociales, la sociedad civil, tome su responsabilidad para promover un desarrollo económico sostenible, ecológico, humano, más equitativo, donde la persona sea el centro y donde el bien común sea el objetivo. Estos movimientos sociales son los que pueden hacer cambiar y eh, superar el sistema económico ilimitado que proponen los poderosos. Existen... En, en otras culturas también, iniciativas de una eh, economía colaborativa, como en África, eh, la, el estilo de vida Ubuntu, de humanidad, de interdependencia, o en América Latina, Sumac Caosei, en Bolivia, Ecuador, de la, se basa en la armonía social y la naturaleza. Lo que importa es que el ser humano y el bien común estén en el centro. Y tenemos la agenda, la mejor agenda, de, según los economistas, de la Agenda de 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que todos participemos en implementarlos. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial.